gente, yo soy Emanuel González, el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre todo lo que pasó y lo que según yo creo que va a pasar con Pietra Verdi. Para los que no se dieron cuenta, probablemente no eran inversores en esta plataforma, Pietra Verdi eh, dejó, eh, con, se fue con el dinero de, de la mayoría de los inversores Muchos recuperaron en su momento, otros estaban por recuperar y había gente que le metió dinero que no tenía. Me llegué a dar cuenta, como ustedes saben yo estuve haciendo videos hablando sobre Pietra Verdi, sobre todo lo que estaba sucediendo y yo dejaba mi número de teléfono como lo estoy haciendo en este momento para que la gente se comunicara conmigo si tenía alguna duda, qué les estaba pasando, cosas por el estilo y me llegaron varios comentarios eh, de personas que inclusive llegaron a, a pedir préstamos llegaron a endeudarse porque la plataforma o sea hacían los pagos conforme a la plataforma les iba pagando cuando deja, dejaron de pagar <coughs> básicamente lo que pasó es que estas personas no pudieron hacerse cargo de esa de esos préstamos me di cuenta también de personas que invirtieron mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares, gente que le metía dinero que no tenía. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ok, eh, cuando yo conocí Pietra Verdi, yo investigué por mis propios medios. Eh, básicamente, cuando yo ingreso, yo ya sabía absolutamente todo lo que había que saber. Y una de las cosas que yo sabía de antemano es que este tipo de plataformas es una burbuja, es una estafa. ¿Por qué? Porque eh, es irreal eh, pensar que una plataforma es sostenible o se va a mantener durante mucho tiempo dando, unas, eh, dando unos intereses tan altos. Eh, si ustedes se ponen a analizar un poco, pues eso es una, una primera alerta que nos dan este tipo de plataformas. Y la segunda alerta es que trabajen en criptomonedas, la moneda regulada eh, mundial, la más utilizada, es el dólar. Cuando una empresa trabaja en dólar, por lo general, es una empresa seria, es una empresa real. Cuando se empiezan a trabajar en criptomonedas, pues hay un poco, sí existen eh, plataformas que trabajan en criptomonedas que son reguladas, pero por lo general el 90% no lo son. Eh, ¿Por qué? Porque cuando pasa lo que pasó con Pietra Verde que se fueron, no hay manera de rastrear a dónde fue todo ese, ese dinero. Obviamente todos nosotros sabemos que está en el bolsillo de Marcio Guindani, pero no hay manera de rastrear, no hay ninguna eh, manera de, de, de poder trazar el seguimiento, ese dinero en qué plataforma estuvo, de dónde salió, no hay manera. Entonces, por eso es que mucho, muchas de estas eh, plataformas funcionan eh, bajo el, el sistema de criptomonedas. Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum, puede ser Solana, cualquier tipo de, de criptomoneda que ustedes conozcan, porque la mayoría no son rastreables. Entonces, cuando sucede lo que tenga que suceder, no hay manera de darle un seguimiento a a cuentas bancarias, eh, a rastrear los fondos, o sea, no hay manera. Cuando yo ingreso a Pietra Verde, de hecho yo le comentaba a un amigo mío, y él me decía que este sistema de inversión le sonaba familiar, porque ya lo habían estafado. Y él, él estuvo en una plataforma que se llamaba cbm Inversiones, una plataforma mexicana. Esto fue hace como... como cuatro o cinco años, y curiosamente eh, todo lo que pasó en esta plataforma pasó también en Pietra Verde. Eh, cuando yo ingreso, yo le comento a él que yo sé que esto es una estafa, sé que eh, esto va a llegar a caducar en algún momento porque se, se vuelve insostenible pagarle tanto interés a, a personas que están invirtiendo, veanlo de esta manera eh, si hay 100 personas invirtiendo y estas 100 personas invierten 100 dólares y en cuestión de dos meses van a tener el doble de dónde salen los otros 100 dólares pues bien esto sale de la gente nueva que entró el mes pasado con la gente nueva que entró el mes pasado le pagan a los que a los que est estuvieron el mes anterior a usted y con la gente que entra el nuevo mes hasta que llega un punto que no entra suficiente personas a la plataforma que no entra suficiente dinero y que eh, llega un punto en donde es más la, los intereses que le pagan a las personas que lo que la plataforma en sí está recibiendo hasta que la burbuja explota eh, yo le dije a mi compañero de trabajo que yo sabía que esto iba a suceder pero que eh, de igual manera quería entrar, porque le veía, yo, según yo pensaba que esta plataforma iba a durar un poco más de tiempo, entonces mi plan era entrar, invertir una pequeña cantidad de dinero, que de, dinero, que de hecho lo máximo que invertí en, en, en Pietra Verde si fueron 50 dólares, no invertí más, eh, los cuales perdí, eh, pero igual eh, haciendo los videos de YouTube los llegué a recuperar, gracias a las visualizaciones que tuvo en su momento. Entonces, eh, si usted va a, a entrar a, un a una plataforma de ese estilo que paga intereses exorbitantes, sepa de antemano que va, a, eh, que va a cerrar. Se van a ir con su dinero en algún momento cuando se vuelve insostenible. Cuando el rango de personas que entran no sea lo suficiente para pagar a los que están arriba, se van con tu dinero. Esto sí o sí va a pasar. Llámese Ganancias Deportivas, llámese IX, Ix Inversions, llámese, póngale el nombre que usted quiera, va a suceder. Entonces, si usted va a invertir dinero en este tipo de plataformas, hágalo con conciencia. No meta a más gente. Eh, sepa que el dinero que usted está metiendo, en cualquier momento este tipo de plataforma cierra y usted se queda sin su dinero. Eh, este era mi plan. De hecho, yo entré en octubre y la cosa se pintaba bien porque nos la pintaron muy bien. Eh, llegó el punto en donde hicieron, eh, iban los líderes a Brasil a una inauguración de un banco, iban a ver tarjetas, hablaban de muchas cosas a futuro. Yo le comentaba esto a mi compañero de trabajo y él me decía, que justamente esto es lo que pasó, pasó con CBM. Entonces, eh, voy a mostrarles aquí la página de CBM. Uh, déjenme ver, aquí estamos. Bueno, esta es una página que encontré. Esto es de 7 de enero del 2018. Como ustedes pueden ver, eh, ellos tenían planes de 100 dólares, 200. Si invertías 100 dólares, ibas a tener diario 5 dólares. En un total de 40 días, tenías el doble de tu inversión. Si invertías el, el de mil en un día ibas a tener 400 dólares. Y en 40 días ibas a tener el doble, 16 mil dólares. Díganme, gente, si esto se ve real, si esto se ve factible. Y usted me dirá, no, es que en la plataforma que yo estoy... La gente está ganando dinero y están pagando y todo sí. Van a pagar. Van a pagar mientras se mantenga sostenible la, la plataforma. De hecho, ya me han escrito de varias gente de una plataforma que se llama EdenBit, una cosa por así, por el estilo. No recuerdo muy bien el nombre. Pero y la gente. Yo, yo estoy hablando con una persona que me estaba invitando y yo le dije lo mismo que les estoy diciendo en este video se los estaba mencionando yo que, eso, que sí, que ellos, están, que ellos pagan que hay evidencia gente que se está eh, comprando casas, gente que se está comprando carros, pero eso no significa que vaya a durar para siempre, cuando este tipo de plataformas revienta la burbuja, se van con tu dinero entonces esto es momentáneo Todas estas plataformas eh, trabajan de la misma manera, trabajan de la manera haciéndote ver de que es una empresa estable, de que va para mucho tiempo. De hecho, me puse a ver videos de BCM que era exactamente lo mismo que decía Pietra Verdi. Eh, y curiosamente, cuando, cuando los líderes van a, a Brasil que van a abrir un banco, que van a, a, a, a dar unas tarjetas le comento esto a mi compañero de trabajo, y él me dice que justamente eso fue lo que pasó antes de que cerrara BCM y le digo, no, pero es que sí se ve real, de hecho yo estuve a punto, a punto créanme que estuve a punto de invertir eh, alrededor de 300 mil colones, un monto muchísimo más alto eh, alrededor de unos 800 dólares una cosa así eh, cua, hasta que pasó lo que pasó, que se fueron pero lo que más me da curiosidad, lo que más me llamó la atención es que todos trabajan exactamente igual eh, tienen una, una onda, tienen un aire como sectario como el hecho de llamar líderes a, a las personas que te ingresan el hecho de de que existe como una jerarquía el hecho de que hay de que tú empiezas y tienes que ir escalando el hecho de, de que tienes que meter a más personas si lo hacen ver como que no es necesario pero te lo venden de una manera de que si no lo hacen no le estás sacando el máximo provecho a la plataforma entonces al final te venden de que tienes que meter a muchas personas eh, tiene también eh, esto de que muestran, eh, hacen alarde de las personas que están recibiendo pagos jugosos, de las personas que le dan premios de, de automóviles, de las personas que están comprando carros, casas, que se van de viaje, que andan en Dubai, que de hecho muchas de esas plataformas utilizan Dubái como, como un enganche, si ustedes se dan cuenta casi que todos viajan a, este, a, este, a, este, a esta zona. Para, para básicamente hacer videos en redes sociales eh, Y llamar la atención de la gente Que digan, wow, yo puedo ganar el suficiente dinero Para entrar en esta plataforma e irme a Dubai Entonces, son cosas que suceden Y lo que me dijo mi compañero de trabajo Es que justamente en BCM Cuando iban, BCM era una empresa mexicana Se fueron a los líderes se fueron a, a, a México, a una reunión, que iban a poner una tarjeta, que le mandaron fotos y todo. 15 días después, cerró. ¿Qué pasó después? Pusieron una demanda colectiva, justamente como pasó en Pietra Verde. ¿Qué pasó después? La, la gente se empezó a salir de los grupos, la gente dio, vio su dinero por perdido. Justamente como pasó en Pietra Verde, ¿qué pasó después? La demanda no procedió. Justamente como probablemente puede pasar en Pietra Verde. Eh, ¿Por qué? Gente, cuando ustedes entran a un, un sistema de inversión que, que utiliza una moneda descentralizada, ustedes se hacen responsables 100% de lo, que, de lo que sucede. Y sí, aquí hay responsables, el señor Marcio Gindani, Gua grábense este nombre en su mente. Si ustedes vuelven a ver, eh, a escuchar este nombre, aléjense porque es una estafa. Eh, si vuelven a escuchar el nombre eh, de la persona Lady Laura, aléjense, es una estafa. Pero ellos son los principales responsables, pero tampoco podemos qu quitarnos responsabilidad y ponérselas a otras personas. Todos los que entraron a esta plataforma, todos... Los que invirtieron su dinero en algo que no sabían si realmente era real o no. Simplemente porque veían unas piedras. Simplemente porque veían gente que iba a Brasil. Porque veían gente que les daban de premios un automóvil último modelo. Y no parece una, una empresa estable. Pero simplemente entraron porque veían gente que estaba ganando dinero. La responsabilidad también es suya. Entonces actualmente yo veo que hay mucha gente tratando de entrar a otro sistema de inversión eh, de distintos nombres similares a Pietra Verde eh, quiere decir que es gente que no aprendió la lección quiere decir que es gente que que busca el dinero fácil y el dinero fácil no existe eh, este tipo de, de, de plataformas va a seguir existiendo eh, primero existió Llegó así bastante fuerte a Costa Rica, ganancias deportivas, llegó Pietra Verde y vendrán otras Es responsabilidad de usted si entra o no Si usted entra con conciencia y sabe que esto es, un, es una estafa Pero aún así quiere lanzar los dados y quedarse por un tiempo para sacar un provecho Hágalo con conciencia Si usted entra pensando que con esto se va a hacer millonario pues probablemente va a perder su dinero todos estos líderes que existieron en Pietra Verde que no voy a mencionar nombres porque no viene el caso la mayoría generaron ganancias enormes generaron ganancias eh, inclusive más de un millón de dólares pero todas esas personas están pagando caro las consecuencias porque perdieron la credibilidad pusieron sus esperanzas pusieron eh, le dieron a la empresa cara cuando ellos no tenían que hacerlo. Y muchos creyeron en ellos y en ese momento todo el dinero que ganaron se los está cobrando su imagen. Porque ya ellos ya no van a tener eh, un, un, una cara, que una, una imagen que valga la pena que, que la gente pueda volver a confiar en ellos. Y pues es algo que lamentablemente afectó a muchas personas. Pero en fin, así son todo este tipo de, de empresas. Este tipo de, de plataformas. Y pues eso es todo. Eh, de igual manera, volvemos a lo mismo. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren uh, preguntarme alguna cosa. Si quieren que analice alguna, algún, alguna plataforma de inversión. Aquí les dejo mi número de teléfono que está por aquí. Me pueden escribir y ahí nos ponemos en contacto. Pero no me ofrezcan por favor entrar a plataformas <coughs> que a legua se ven que son, que, son, que son una estafa. Eso fue todo muchachos. Eh, simplemente quería hablar un poquito del tema. Y pues nos vemos en un próximo video. Chao.